Buenos, buenas tardes de lluvioso día domingo a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Soy Juan Pablo de la iniciativa Pongo por la comunicación del cambio climático enfocada en los territorios y en el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático precisamente en la comuna de Cauquenes que es donde ustedes viven. Con nosotros va a estar Maximiliano, activista y defensor de los ríos cauquenes y eh, eh, coronel de Maule Ahí está Mauri, Maximiliano Hola Juan eh, Pablo, buenas tardes <ríe> Gracias, también con nosotros va a estar Victoria, defensora de eh, los ríos coronel de Maule y cauquenes Saluda Victoria Hola JP, hola Maxi Super. Hola, es, como que, es como que lo estoy convocando, me encanta esto y también sí. con nosotros va a estar eh, Mauricio Galleguillo, investigador de la Universidad de Chile. Hola, Hola Mauricio, Buen día. buenas tardes. Súper, entonces ahí hay una breve presentación, ahora eh, también sería bueno que ustedes se presenten eh, a, a ustedes mismos, pa podríamos partir por Maximiliano brevemente, presenta uh -huh. qué es lo que haces, qué es lo que has hecho, etcétera. Claro. Bueno, en primer lugar, no es cierto? agradecer a las personas que están viendo esta transmisión. Es una transmisión súper importante, ¿no? ¿no es cierto?, por plantear estos temas medioambientales en Cauquenes. Eh, yo pertenezco a una agrupación, ¿no es cierto?, de defensores de Río Cauquenes, particularmente en la zona de Coronel de Maule. ¿No es cierto? Entonces, esa eh, es eh, eh, mi, mi, mi misión acá, ¿no es cierto?, en este, en este panel. Bueno, agradecer también la presencia de Juan Pablo y Mauricio Galleguillos con los que nos hemos contactado, ¿no es cierto? Eh, de, por otras razones, por, por este mismo motivo, a, a través de ¿no distintas plataformas. Eh, y poder contarles, poder contar un poco la predicción del río Gauquén. Hoy día nos tocó un día lluvioso, ¿no es cierto? Entonces, como un poco disonante ¿eh? hablar de, de la sequía, ¿no es cierto? Y los efectos que hay en la pérdida de recursos hídricos. Pero, pero, sin embargo, ¿no es cierto?, a través de la conversación de hoy día queremos plantear cuál es la proyección, ¿no es cierto?, que hay hacia el futuro, qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, y en ese planteamiento Mauricio tiene cosas súper importantes que plantean super ¿Victoria? Eh, hola. Bueno, mi nombre es Victoria Muñoz Pérez, como pueden ver. Eh, soy miembro de la Agrupación Protectores del Río Coronel de Maule. Eh, bueno, más que nada nuestra misión es eh, es defender el agua, defender nuestro territorio, defender cauquenes, eh, de las personas que ocupan el recurso injustamente y de manera deliberada. Entonces, creo que sería bueno concientizar e invitarlo a ustedes que hoy nos están viendo, de que nos acompañen en cada actividad que hacemos como agrupación. No somos solamente la única agrupación que eh, defiende el agua, que defiende el territorio, eh, Les invitamos a que conozcan, a que vayan a la página de Facebook de nosotros, que puedan conocer qué es lo que hacemos. Y acompáñennos en hoy en esta conversación que va a estar súper interesante. Súper. Hacer mención especial a que estamos eh, en una en una transmisión especial para para, para Cauquenes. Así que es súper importante que nos escuche gente de Cauquenes y necesitamos saber que nos está escuchando gente de Cauquenes. Así que a las personas que nos están mirando, por favor, escriban en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mauricio, por favor, preséntate y cuenta sobre tu trabajo. Sí, bueno, eh, yo soy Mauricio Galleguillo, soy profesor asociado de la Universidad de Chile, trabajo en el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales eh, y también soy investigador asociado del Centro del Clima y las Resiliencias, Pondap eh, CR2. Eh, no sé, bueno, yo, a ver, eh, yo soy ingeniero agrónomo de base, hice y, y, y mi especialidad, es posgrado, magíster, doctorado en temas de transferencias hídricas, en, en distintos sistemas, pero siempre en sistemas mediterráneos. Ya eh, he trabajado harto en viñas también. Eh, y acá, bueno, hace ya, diría yo, cinco o seis años llevamos investigando Cauquenes, ahí les voy a contar por qué Cauquenes, eh, en la cuenca de Cauquenes, no, no, no la ciudad, la ciudad está inserta dentro de un territorio, ¿no es cierto?, que es una cuenca hidrográfica, y, y bueno, y llevamos cinco años investigando Cauquenes, conocemos bien a, a muchas personas de allá y, y probablemente o sea, vamos a seguir investigando Cauquenes, también les voy a contar. Súper, eh, ya el programa está arrancando con mucha fuerza, ya nos llegan saludos desde Juan P, que soy yo mismo, <risa> eh, Patricio, que, que comenta saludos eh, Maxi y Vicky, gracias a Mauricio y a Pongo, gracias eh, Patricio. Eh, Neri comenta, aquí atenta desde Cauquenes, cauquenes.net comenta, pueden participar y compartir nuestra transmisión. Eh, en Erick manda saludo a Maximiliano y Victoria Oriana escuchando este conversatorio Alex, saludos de, defensores del río Coronel de Maule Y Valeria, soy de eh, Teco, Talcahuano será, no? Teco, no sé. Temuco, Temuco. Pero, Temuco, Temuco, pero me interesa mucho el tema Así que muchas gracias Valeria, también nos están mirando desde el sur Ahora, como decía Mauricio, eh, la cuenca de Cauquenes es muy estudiada y de eso se trata este programa, vamos a ver cuáles son las proyecciones en las próximas décadas y cómo podemos prepararnos para estos cambios que vienen. Pero para eso, antes vamos a caracterizar brevemente el territorio de Cauquenes. Así que, Maximiliano, ¿podría partir contándonos un poquito cómo es la comuna de Cauquenes, cómo, cómo es su población, en cuántos pueblitos están repartidos, etcétera, cómo se usa el suelo? Claro. Bueno... Eh... Yo soy ciclista, entonces conozco bien el territorio, ¿no es cierto? Lo, lo, he, lo he recorrido harto en bicicleta. Cauchénez eh, se caracteriza por ser una zona bastante desfavorecida en relación a, a los temas económicos, ¿no es cierto? No, no hay mucha industria más allá de, del tema forestal, el tema extractivista, ¿no es cierto? Eh, no... no no se generan muchas oportunidades respecto, ¿no sé a, a, a temas de trabajo. Pero pese a eso también hay una riqueza campesina súper amplia, ¿no sé porque en Cauquén hay varios territorios, bueno, la gente que nos está viendo conoce mucho mejor que yo incluso, Sausal, Posía, ¿no es cierto?, Coronel de Maule, de ¿no sé cierto?, es un sector donde es conocido por, por la producción de, de miel, ¿no sé la producción de viños, vinos, vinos, ¿no es cierto?, de, del agua pequeñita, el agua país, ¿no es cierto?, vinos tradicionales de secano. Entonces, eso marca bastante firme como en la agricultura, ¿no es cierto?, acá de la zona, que una agricultura de secano, ¿no es cierto? Tenemos eh, las estaciones supermercadas, ¿no es cierto?, un verano caluroso, un, un, un invierno relativamente frío, ¿no es cierto? Eh, tenemos una cordillera de la costa que marca claramente no es cierto? el curso de, de los ríos que nosotros tenemos, que es el río Cutuben y el río Cauquenes. Y el río Cauquenes, que es el río ¿no es cierto? que que están que se va a hablar un poco más hoy, no es, cierto? Sí. es un río que está muy desfavorecido por el tema de los monocultivos. Es un río no es cierto? Que, que por años ha sido eh, dañado no es cierto? por la extracción de árboles nativos de la cordillera de la costa. Por la plantación no es cierto de monocultivos que que bueno la, los científicos ustedes dos, ¿no Juan Pablo o, o Mauricio nos pueden explicar después con mayor profundidad no es cierto el consumo que presenta un, un, un árbol nativo en crecimiento a diferencia no es cierto de o sea un, un, un bosque de pino en crecimiento a diferencia no es cierto de un de un bosque nativo ¿no sobre todo en, en, en los, la inmediación ¿no es cierto? De, de un curso de agua Uh -huh. hoy en día aparecen otras amenazas y esas son las que nos convocan como coronel de Maule ¿no es cierto? las que nos convocan también a otros territorios, que en el fondo son las amenazas que se presentan por por el tema del monocultivo eh, eh, vitivinícola ¿no es cierto? grandes viñas eh, conchitoro, uh -huh. Undurraga Santa Carolina, porque no es cierto? guardar los nombres, esas son las que están instaladas el coronel de Maule particularmente la viña Santa Carolina que es una viña que tiene ¿no es cierto? un proyecto de expansión tremendo eh, que tiene pozos tremendos no es cierto y que en el fondo nosotros como agrupación hemos visto hemos contratado no es cierto la interacción desde el río desde esa viña no es cierto de recurso hídrico un río ya deprimido no es cierto por las sequías que vienen de año, ya deprimido no es cierto por los cambios de uso de suelo de, de bosque nativo a, a, a plantaciones de pino y eucalipto, entonces uh -huh. es el escenario que tenemos actualmente un territorio súper rico culturalmente pero que esa, que esas culturas y tradiciones van perdiendo no es cierto por, por causa de este de, de este, este, este, este no es cierto de, desenfrenado que en el fondo, entonces, uno acá. ese sería entonces el contexto en el que comenzamos esta, esta este programa victoria si ¿sí tiene algo más que agregar a, a esta contextualización y caracterización de Cauquenet. Eh, sí, quizás un poco comentar el, el tema del río, nuestro río, río Cauquenes, es un río que se divide en dos nombres, el río San Juan y el río Cauquenes, eh, es súper largo, creo que es uno de los ríos que tiene una ribera preciosa, única quizás, eh, recorre eh, dos regiones, y eh, creo que eh, es interesante y es importante que todos, Ayudemos y colaboremos al cuidado de este, porque eh, en realidad quizás muchos lo ven como un río solamente, pero más que solamente ser un río, es lo que hoy en día nos ayuda para tener flora, para tener fauna, y, y depende de nosotros como cauqueninos cuidar nuestro territorio, quizás, como decía Maxi, Cauquen es eh, una ciudad, es eh, una provincia que depende mucho de los sectores rurales, eh, Quizás se habla de Cauquén, uno piensa que es del pueblecito, pero a los alrededores hay mucha gente que vive en los campos que depende de este río, que depende del agua que este río trae. Entonces, creo que nosotros como cauqueninos debemos concientizar esto y, y, y invitar a la gente, en realidad, que conozca su ciudad, porque muchos cauqueninos no conocen su ciudad, no conocen muchas zonas rurales a los alrededores. Entonces, es importante de que ellos puedan conocerla. Súper. Nos, nos siguen llegando comentarios y se sigue integrando gente en la transmisión. Eh, les damos la bienvenida a todo el mundo. Estamos hablando sobre el cambio climático en la cuenca de Cauquenes en las próximas décadas, cómo podemos sacarle provecho y cómo podemos prepararnos. Nos siguen llegando comentarios también. Julia Alejandra dice éxito, es un tema de mucha importancia. Y comenta, desde que se instaló Santa Carolina, llegó el gran problema de escasez hídrica en el territorio. Antes ya afectaba, pero ahora la situación es es lamentable. También agradecemos a Patricio que está transbambalinas eh, manejando aquí todos los comentarios, mostrando los comentarios en la pantalla. Ese es nuestro director. Así que, bueno, vamos con lo que la gente está esperando, que es el, el estudio realizado por Mauricio eh, sobre el cambio climático en Cauquenes. Ya, eh, no sé si puedo compartir aquí en share. En share en sí, en sí, el... sí, nuestro, nuestro director Patricio va a eh, autorizar la la, sí. Sí. El, el compartir pantalla. Vamos, vamos comentando y vamos compartiendo la transmisión para que todo el mundo se entere de qué es lo que depara en las próximas décadas para Cauquenes. Sí, ¿Te Perfecto, ve? se ve perfecto. Ya, esto ya lo comenté, ¿no es cierto? Un poco, ya. Quizás voy a reforzar un poco la, lo que estaban mencionando los otros panelistas, ¿no es cierto? Porque Cauquenes. Uh -huh. y, y no hay que olvidarse, porque para poder entender el futuro y el tema hídrico, en realidad hay que, hay que entender el contexto de la Tierra o de, o de las transformaciones que ha sufrido la, la Tierra, ¿no es cierto? En este caso, como se ve acá, esto es un mapa de la vegetación potencial que, que debería tener Cauquenes si no estuvieran los seres humanos, ¿no es cierto? Todo eso que, eh, que sale ahí, bosque, caucifo, caucifolio mediterráneo, mm. eh, toda esa zona es un bosque rico como se ve acá y que queda muy poco, ¿no es cierto? Que hoy en día quedan estas manchas eh, de verde oscuro, todo el resto está tapado por plantaciones y toda la zona central, una zona muy rica también en, en, en bosque esterófilo y en bosque espinoso que, que, que no tiene un valor por ahora para humanizar así tan tan como visual este que está acá abajo, pero sí tiene un valor importante como como eh, por los servicios que brinda. Entonces, de este territorio que tiene estas formas es, es esto lo que hay actualmente, ¿no es cierto? Una matriz de plantaciones. Eh, con cultivos que están emergiendo alrededor del río o de las zonas donde va el río. Eh, y por ende es uno de los lugares que más ha cambiado en Chile, y de hecho en el mundo. Si uno revisa la, la bibliografía internacional, hay pocos lugares que han cambiado tanto con respecto a su fisionomía original. Ya estoy hablando de un paisaje rural, no, no una ciudad, obviamente que se, se tapa todo. Y eso no, no, no, no está muy presente, creo eh, decirlo. ya Miren, y otra cosa relevante acá es un poco lo mismo que me contaba, ¿no es cierto? La, ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Esta matriz de plantaciones donde quedan pequeños remanentes de bosque nativo, ¿no es cierto? Que está al borde de la extinción, todas las muchas especies que viven acá, el mismo ecosistema. Eh, lo que queda son matorrales que están con la presión constante de que haya más transformación de agricultura de riego, sobre todo porque la de secano no ha crecido. Y, eh, bueno, y las plantaciones, que uno las ve así como coberturas, que, que tiene toda la misión de tapar la erosión y hacer una, una serie de, de beneficios también, supuestamente, pero que en la práctica se ven enfrentadas a estos ciclos de rotaciones cada 18 años, en los cuales queda completamente expuesto el suelo. Y, por ejemplo, si alguien hizo una tala raza, eh, no sé, pues en marzo de este año, que probablemente ocurrió mucho, y porque es normal dentro del ciclo de plantaciones, con la lluvia que están teniendo hoy en día, genera una erosión gigantesca. Y eso es un poco lo... lo pensando en, en el contexto que tiene importante no es cierto si se pierde el suelo eh, perdemos el, el elemento principal para sostener la vida no es cierto para regular el ciclo hídrico después bueno ustedes ya saben lo que ha ocurrido los incendios que ocurrieron en el 2017 fueron un síntoma de de, de, una, de un sistema que está dañado colapsado hay invasiones de, de especies en este caso el mismo pino es muy efectivo en invadir después de un incendio que genera también extinciones locales, en cierta especie, y bueno, y esto que ustedes lo, es lo que nos lleva hoy en día, ¿no es cierto?, que se altera el ciclo de, de, de hidrológico, el ciclo del agua, por ende, nos se quedaron, en un año 2020 el caudal dejó de, de existir, ¿no es cierto?, y esto se, se genera una retroalimentación que, que es catastrófica, porque el colapso de un ecosistema o de un territorio significa que no hay recuperación, posible ¿ya?, no, nunca más va a volver a ser esto que estaba acá esta foto hermosa de, de estos bosques no, es, es muy difícil volver a recuperarlo y yo creo que el estado avanzado de transformación y de degradación que tiene esta cuenca lamentablemente no es muy auspicioso en ese sentido al menos que haya medidas radicales de, de transformación hacia, hacia recuperar el, el sustrato digamos el suelo que es lo más complejo eh, bueno aquí la, la pregunta que planteó Maximiliano o alguien ahí adelante Victoria no es cierto Acosta esto ha sido a costa del bienestar de la población local, esta, esta destrucción de la naturaleza que ha ocurrido acá, no lo sé, yo no sea, sé, pero ustedes me imagino que lo dejo abierto, porque sabemos sí. que esta bueno, comuna no es de la más rica, no es Pitacura, ¿no es cierto? Sin duda la eso tiene de... un valor un, un valor importante respecto, ¿no es cierto?, a, a, eh, generalmente cuando hay una plantación se ve, ¿no es cierto?, esta plantación va a tener un, un, un valor... Eh, cuando se coseche, X, ¿no es cierto?, pero hay una pérdida que, que es sustancial, que es la pérdida de tradiciones, de recursos naturales, de, de, de conocimientos ancestrales, ¿no es cierto?, gente que, que se dedicaba antiguamente, por ejemplo, al pastoreo, y que hoy en día no se dedican al pastoreo porque no hay agua para los animales, ¿no es cierto?, probablemente va a haber una generación que, que va a perder, ¿no es cierto?, ya ese conocimiento ancestral de, de cuidar animales, ¿no es cierto?, lo mismo de repente con, en relación, por ejemplo, al, al tema de la abeja Cuando lo, los apicultores, ¿no es cierto?, se ven expuestos a pasar en el sur, ¿no es cierto?, la muerte de gran cantidad de abejas por, por la presencia de, de plantaciones forestales y la, la, las fumigaciones que, que se hacían en relación a eso. Lo, lo mismo sucede, ¿no es cierto?, las grandes vías. También ocupan químicos, ¿no es cierto?, que, que muchas veces generan eh, daño ¿no es cierto?, ecológico significativo y un daño en el valor patrimonial de, de la zona. Sí, de todas maneras, bueno, ahí estoy... No sé si puedo comentar los comentarios, coment Mauricio Rebolleo, no sé si el, el pega tuya, es Juan Pablo. No, por, por favor, eh, hay que interaccionar entre todos y generar una a, conversación. Alguien está comentando, alguien, sí. al, el tema de la erosión, te fijas que, que siempre es un tema de debate profundo, porque la, la, la principal razón... Que se sostuvo para poder, eh, digamos, hacer esta plantación masiva de, de, de pinos, ¿no es cierto? Era el control de la erosión. Y efectivamente, claro, entre no tener nada y tener un, un árbol, ciertamente los pinos protegen. si Eso no eso es físicamente correcto. Si el tema es que, eh, si tú los dejas 100 años, las rotaciones como las 80 años, como lo hacen en, en otros países desarrollados, ¿no es cierto? Se alcanza a formar un sustrato y se hace una tala regulada, ¿no es cierto?, y no una tala de 500 hectáreas cada 18 años, eh, el sistema podría funcionar con, con las plantaciones. El problema es que como se está haciendo acá, ¿no es cierto?, talas de 100 hectáreas, 200 hectáreas, eh, cada 18 años, eh, efectivamente no hay ningún sustrato que pueda aguantar ese ritmo, ¿no es cierto? Piensen que las plantaciones se cortan a los 18, 20 años, y los primeros 6, 7 años están, no, no tienen cobertura total entonces hay, están expuestas al, al, al, al suelo, ¿no es cierto?, y en ese periodo, o sea, de los 18, ahí estamos hablando que en poco más de un tercio del tiempo que están las plantaciones, hay suelo expuesto, que genera erosión, entonces o que puede estar sujeto a la erosión, entonces eh, es, es un poco, no es la culpa del pino, básicamente, es culpa de cómo manejamos el pino. Uh -huh. Acá nos llegan varios com nos llegan varios comentarios. Eh, dice, por ejemplo, Héctor Felipe, ¿cómo llegan las grandes viñas tan fácil a la provincia? Rodrigo Sepúlveda comenta, vamos a salvar nuestros ríos y las autoridades que se pronuncien, por favor. Mauricio Rebolledo, súper relevante la erosión provocada después de la tala, porque el argumento de la erosión es uno de los más usuales que se han usado para defender el monocultivo, incluso desde profesionales. Súper interesante todos estos temas, vamos vamos conversando y vamos viendo de qué se trata todo esto. Ahí con Héctor no... con con ¿Sí? hemos conversado quizás no el cómo, porque no sé, yo no estoy en la cabeza de las grandes viñas, tampoco mi, mi finalidad es tan, tan económica, no sé cómo la, la, yo, la mía es más ambiental, pero la llegada a las grandes viñas coincide particularmente con el tema de los grandes incendios y la, la mega sequía que, que hay no sé, todo en Chile. Entonces, las la grandes villas comienzan a, a buscar nuevos territorios, territorios que tengan eh, posibilidad de recurso hídrico, posibilidad, ¿no es cierto?, porque una vez que llegan a este territorio, a, abusan, ¿no es cierto?, de ese recurso hídrico, y de alguna forma, ¿no es cierto?, se instalan y empiezan a, a, a expandirse, ¿no es cierto?, dentro del territorio, y probablemente una vez que ya nuestro río no cuente con esos recursos, van a buscar otros territorios. ¿No es cierto?, porque, en fin netamente económico. Claro. Claro. Yo, bueno, eh, al respecto puedo comentar también, pero no sé si quieren que termine de explicar o, o avance. Eh, sí, eh, vamos, avanza, avanza. Y si Victoria tiene, tiene algo algo que comentar, Victoria. Es que el okay, tema de las la bien interesante. Igual voy a comentar pa, pa, ya que está la idea calentita. Uh -huh. De ahí, va, de ahí voy a avanzar en lo mío, pero básicamente no hay que olvidarse que... A ver, primera cosa, el ciclo del agua es el ciclo que sostiene la vida, así de simple. Entonces, si es que el ciclo del agua se altera, no, no, no es posible sostener la vida en un territorio. ¿ya? Por eso yo mencionaba esa como cascada de desastre que terminamos sin agua. El río es, una, es una, una manifestación de ese ciclo del agua, pero en realidad hay mucha agua que está en el suelo y hay mucha agua que está en el subsuelo. ¿Ya? Y esa agua, eh, en particular, la, la, esas dos componentes, se sabe poco porque no se mide, es muy difícil de medir. Y, y la regulación de, de, que hay en Chile en torno al, al recurso hídrico no es muy favorable a proteger esos dos reservorios que no se conocen. Entonces, eh, lo que ocurrió acá, efectivamente, el costo de la tierra, dado los incendios, dado la sequía, ¿no es cierto?, que era un sector de secano, eh, perdió valor la tierra, ¿no es cierto?, en, en muchos sectores, y por ende, claro, en un sistema donde no hay, digamos, donde se ve el valor inmediato de las cosas, eh, las viñas ven como una oportunidad para pa, pa, pa plantar, ¿no es cierto?, a, a grandes volúmenes, eh, y, y, y no es culpa de la viña, también es un tema de legislación de, de cómo está el territorio, las viñas hace su negocio, que eso es mi opinión. El tema es que hay un tema de sustentabilidad detrás del recurso, en particular del tema de hídrico, eh, que sí debería ser responsabilidad de la empresa, de preocuparse de que exista un equilibrio entre lo que extraen y lo que eh, eh, y, y la recarga natural que se va generando en la cuenca. ¿no es cierto? En Estados, Nosotros ya lo hablábamos con otras colegas, en Estados Unidos, en California, en el año 2015, se establecieron indicadores eh, que, que, que te hacen, en un lugar definido, por ejemplo, en un sector de Cauquenes, si tú recarga, o sea, la cantidad de agua que cae por lluvia y se queda en el acuífero, eh, si tú sacas más agua que lo que está recargándose, no deberías poder plantar o poner cultivos por ley, por ley o regular la cantidad de cultivos que puedes tener, porque obviamente acá lo que se hace es hacer una hora de riego y aumentan la hectárea, pero eso no es sustentable en el tiempo, ¿te fijas? Y no es una medida de la Unión Soviética, de expropiación, de, no, no, es una medida que está funcionando en California, Estados Unidos, pero acá todavía nos falta, y nosotros en el, en el centro donde estamos investigando y trabajando, queremos em, impulsar ese tipo de, de política de cara al futuro, pensar con el cambio climático que la recarga va a ser cada vez menos. yo so, quería comentar del tema de agua, de la agricultura, si quieren ahora les puedo comentar muy brevemente un poco los resultados del, del estudio... No sé, sí, si sí, que cuenta, más, ¿no? eh, ya, ya que tocamos el tema del cambio climático, ¿podrías contar el, el estudio que realizaron allá y qué es, lo que, qué es lo que encontraron? Claro, voy a ir bien rápido, ¿ah? pero porque, o sea, bueno. porque tengo varias diapos, pero es como medio denso y yo no quiero marearlos. Pero básicamente nosotros ocupamos lo que se llaman modelos de simulación, ya que lo que hacen es que reproducen la realidad, ya y la realidad son leyes de la física, que hacen que el agua se mueva en cierto sentido, que las plantas absorban tanta cantidad de agua para crecer, etc. Entonces uno, uno aplica estos modelos y una vez que entiende cómo funciona la realidad, con el modelo le, le, le fuerza con escenarios de cambio climático, cambios de la precipitación, cambios en la temperatura. En este caso nosotros cambiamos no solo el clima, sino que también cambiamos escenarios de uso del suelo. De hecho, por ahí hablan, hablan ahí de restaurar. Uno, Claudia parece que está comentando sobre restaurar. Okay. Efectivamente, lo que nosotros hicimos fue eh, hacer escenarios de restauración, que son estos de acá abajo. ¿Qué pasa si restauramos, por ejemplo, el bosque nativo eh, en las cabeceras de la cuenca de Cauquenes? Esto, aquí va Cauquenes, la ciudad está por acá, para que se hagan una idea. Esto está, esto está en Coronel de Maule, de hecho, aquí en la mitad. Y, y si nosotros restauramos, sería esto de acá. Pero solo las cabeceras, eso no significa que las, las, las plantaciones de pino desaparezcan, solamente las sacamos de las cabeceras y las ponemos en un lugar más bajo, eh, que sería este de acá. Después hay otro escenario de restauración masiva, que sería ya recuperemos lo, dentro de lo que se pueda la mayor cantidad de bosque nativo posible, que sería todo esto de acá. Y estos escenarios de acá arriba son escenarios que, en realidad, este de acá es lo que está ocurriendo actualmente, que se está reemplazando los matorrales, Voy a devolver un poquito para que se hagan la idea. Eh, estos matorrales, que no tienen un valor económico directo hoy en día, porque lo usan para carbón, con suerte, eh, se están reemplazando por, ya sea por esto, por viñas, o por, por pino, en cierta medida. ¿ya? Eh, ya antes más por pino, ahora más por viña. Entonces eso es lo que está pasando acá, y eso es lo que probablemente va a ocurrir ¿ya? Eh, de aquí a 30, 40 años, si no hay ninguna protección para esos ecosistemas, que serían todos los pequeños propietarios que no tienen más valor, ¿no es cierto? Que no le pueden dar un valor a, ese, a, ese, a esos espinos que tienen ahí. Y esto sería algo más masivo. O si sea, hay una política, como ocurrió el de L701, en que Chile busca la carbono neutralidad, que se está discutiendo también, eh, y que se deben eh, reforestar. Se plantea que se planten eh, 500.000 o entre 300.000 hectáreas de, de pino en general, en todo Chile. Entonces, eso sería algo más masivo de pongamos más pino o más monocultivo, ¿eh? ojo, que el, el consumo de un pino y, de una, y de, un, de una viña de riego es como bien parecido en términos de, de cantidad de agua. Eh, ojo con eso. Ya, y bueno, la herramienta funciona y quizás me, me voy a quedar acá con esta... con esta No, voy a avanzar al tiro a esta diapo que está acá, que es la... Teme la, la, tres diapos, estamos bien de tiempo, sí. tienes eh, acá hasta el cero, una línea que marca el cero, eso sería lo que ocurre actualmente ¿ya? caudal, este es el caudal y esto que está acá abajo son los distintos escenarios de uso de la tierra, esto sería el escenario actual, o sea, si, si, si es que no, no hay ningún cambio en el uso de la tierra o sea, el mismo paisaje pero solo con el efecto del cambio climático y aquí vemos que bajaría el caudal en un 32% va a bajar el caudal, probablemente en un 32% con, con ese rango de incertidumbre es la que está acá, hay mucha incertidumbre con la modelación climática, ojo con eso pero de que una tendencia general a que baje está ahí, menos 15% de precipitación que significa a menos 32% menos de caudal si es que nosotros seguimos los escenarios de, de, de, de monocultivo, básicamente menos intenso y más intenso, ese, esa disminución va a ser mayor en do, entre un 2 y un 5 un 10-12% más, menor menos agua eh, y en los escenarios de conservación que se creo que se nos pegó un poco Mauricio me es que se pegó un poco Mauricio, bueno, Mauricio nos estaba contando ahí lo que encontró con el estudio ahí, ahí ah, se, se cayó sí en, en estos dos de acá eh, serían los escenarios de conservación o sea, más agua para la gente eh, como en torno, en torno al 10% más de agua así uh -huh. es que solo hacemos eh, arreglo del paisaje eh, lo voy a llevar, nosotros hicimos otro estudio, este que está publicado, pero tenemos otro en camino, que es este, que fuimos a medir a terreno así con sonda y que tenemos instalado gracias a la buena disposición de, de todos los actores del, del territorio acá. Incluso las forestales participaron porque ellos están interesados eh, en su producción, porque si se si les acaba el agua, los pinos dejan de crecer y, y se acaba el negocio también. O sea, no es tan simple la ecuación. ¿no? ¿Ya? Entonces aquí hicimos un, un estudio bien detallado, no, no, donde fuimos a medir las plantas, etc. Y las conclusiones son bien, bien, bien alarmantes, eh, son dos diapos, esta. Esto muestra el consumo de agua a los matorrales, este es lo del pino, ahí vemos que los pinos consumen mucho más, hay más variabilidad. Y esta es la recarga, o sea, cuánta agua entra a los, a la, a los estanques subterráneos que yo les comentaba, ¿ya? Y que después llega al río, o eventualmente queda retenido para, la, para el riego de las viñas. Y la recarga, si es positiva, significa que el ecosistema le entrega agua al al acuífero, que en este caso el matorral siempre entrega agua, aunque a veces años con más lluvia, menos lluvia, entrega menos. En la mega sequía, que aquí en años de 2010 en adelante, todavía entrega agua. Lo que ocurrió con los pinos, por lo menos estos pinos que están en la zona baja, es que desde el año 2010 en adelante dejaron de entregarle agua al acuífero en general. De hecho, incluso hay valores negativos porque hay ciertos pinos que están sacando agua de las napas, eh, las napas superficiales, eso lo, lo tenemos medido. ¿Ya? en ciertos sectores, entonces aquí hay un problema de que estos dos sistemas no están generando la misma sustentabilidad para el acuífero y por ende para, para el recurso hídrico en la cuenca, ¿ya? y estamos hablando de esta zona de plantaciones que son 7000 hectáreas que fueron reemplazadas por estos matorrales, ¿ya? Esto, esto se cambió a esto, ¿ya? y nosotros lo calculamos en, en cuánto significa ese cambio en términos de volúmenes de agua en términos de camiones aljibes, ustedes conocen los camiones aljibes, y en términos de camiones aljibes, y ahí termino, esta es la última diapo. Eh, estamos hablando del orden de 1.8 millones de camiones aljibe por año, ya de agua que esto, que los pinos sacan en vez de, o el monocultivo está sacando, en vez de lo que sacaría este matorral, eh, que son como 1.8 envases tutubén, para los que conocen el embalse tutubén. Entonces, eso es para darle un número tangible, porque eso es algo que ustedes manejan, por los camiones, y eso tiene un costo económico para el Estado gigante, que pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. Eh, es, bueno, eso, eso sería mi, mi presentación. Eh, voy a dejar de compartir, no sé si me puedes tú sacar... Ahí ¿tú está. está. Para, para, ...para dar el espacio a, a conversar sobre esto que les mostré, que es harta información, pero me imagino que le habrá hecho sentido a más de alguno. Sí, eh, súper interesante, eh, cuando, cuando yo la vi me, me llamó poderosamente la atención, o sea, en, así como bien resumido, para, para las personas que nos están viendo, eh, se proyecta, si no cambiamos nada, una disminución del 32% en el caudal de los ríos, co en comparación con la mega sequía, o sea, en comparación con un escenario malo, tenemos aún más reducción, si sí, es lo claro. mismo con plantación exótica, tenemos un 10% más de pérdida, con plantación nativa tenemos un 10% más de ganancia e incluso podemos hacer algunos arreglos designando posiciones específicas. Rápidamente, voy a leer unos, unos comentarios y nos vamos con las impresiones de Victoria y Maximiliano. Claudia Jimena nos dice, eh, el un, lo único que podemos hacer es restaurar. Restauración debe ser una tarea colectiva de los habitantes de cada territorio. Julia Alejandra nos dice, las empresas se preocupan netamente de la producción. Estas viñas son muy poco amigables con la comunidad. Ricardo nos dice, las empresas llegan con una figura y un pequeño proyecto, incluso financiado por el Estado, con proyectos de riego y estructura. Luego siguen creciendo y traen otros proyectos, con diferentes razones sociales. Esto es lo que está haciendo la viña Hondurraga, con la construcción de un mega tranque de 500.000 metros cúbicos. Pero la empresa mandante es Talagante Wines. Y la administración es de unos señores izquierdos, que son famosos por los proyectos gigantes extractivos en toda la región. Y ahí se corta el comentario, Ricardo, muy interesante tu comentario, se puede dejar el resto del comentario. Y Claudia nos dice de nuevo, ¿tiene sentido generar parches de monocultivo y una matriz de flora nativa? Interesante pregunta, esa queda anotada. <risa> y Ricardo dice, buena presentación de los panelistas, gracias. Eh, por la información. Muchas gracias por eh, todos estos comentarios. Sigan comentando, sigan compartiendo. Eh, el futuro se viene un poquito complejo en tema hídrico y hay que planificarlo muy bien. Eh, Victoria, porfa, hace tiempo que no te escuchamos. ¿Cuáles son tus impresiones con, con esto que hemos escuchado? ¿Me escuchan bien? Lo que pasa es que se me va la señal de vez en cuando, quizás por eso he salido. Te, te escuchamos perfecto, así que aprovechemos. Ya, genial. Eh, Super súper interesante el tema, la verdad estaba como viendo muy atenta, porque es realidad, es, o sea, no es algo como que estamos hablando tan a futuro, es algo que se está viviendo, eh, creo que eh, estaba leyendo los comentarios, y la gente que nos está viendo, que es de Cauquenes, que conoce nuestro territorio, o que eh, en alguna instancia yo creo que todos hemos pasado por el puente que conecta la estación con el centro, nos pudimos dar cuenta de que este año nuestro río estuvo seco. Entonces, y hablamos que sí, efectivamente, tenemos muchos bosques, pero también están estas grandes empresas que nos extraen agua, que nos dejan sin ninguna gota. Eh, nosotros este año tuvimos que experimentar eh, la lamentable experiencia de, de ver animales muertos, peces muertos en nuestro río. Eh, también grabamos un reportaje con TVN en donde ahí se pudo ver que el vecino que grababa este reportaje, o sea, que salía dentro de este reportaje, estaba parado en lo que era el río. Y de manera milagrosa el agua apareció, o sea, de la noche a la mañana sin lluvia, bueno, hoy es un día lluvioso, pero no podemos decir eso, que cuando apareció el agua había llovido porque no había llovido nada, o sea, seguíamos en la misma sequía que se suponía que estábamos viviendo, entonces es importante que como cauqueninos sepamos que el agua que está faltando en el río no es tan solo por causa de la sequía, sino que también es por causa de las grandes empresas que hoy sacan esta agua, y, y de verdad que es lamentable que, que existan estos bosques que nos... que, que uno no comprende en realidad cómo llegan y se instalan estas grandes empresas, estas grandes forestales, y tienen tanto beneficio, y la comunidad hoy en día se ve perjudicada, y a los políticos y a las la autoridades no les interesa nada, porque la verdad es que las autoridades en ningún momento se han hecho presentes en la pobreza hídrica que hoy tenemos como cauquenes. En ningún momento ellos han brindado apoyo a las comunidades lamentablemente bombero ha tenido que hacer labores que de verdad debería ser el municipio, que es como entregar agua, Bombero ha tenido que ir a dejar agua a las zonas rurales cuando en realidad esa es una pega del municipio, que no la ha hecho. Entonces, y más encima entregan mil litros a la semana para que los vecinos puedan abastecerse y aparte los vecinos de esa agua que es para vivir, para tomar, para bañarse, para cocinar, entre otras cosas neces necesarias dentro de un hogar, esa agua también la ocupan para dar de beber a sus animales porque el río se seca. Se secan las napas subterráneas, los pozos profundos que tienen los vecinos dentro del pueblo ya no dan abasto en el verano porque a mitad de verano se secan. Entonces es una realidad que estamos viviendo hoy en día y, y es necesario que la gente en Cauquenes sepa y nos ayude a que este año ya a, a, tempran, a temprana fecha, podamos hacer conocida esta lucha que ya llegaba dos años. No es algo de ahora, o sea, nosotros estamos tratando de que la gente conozca nuestra causa y no es algo de que nosotros luchamos por un territorio solamente, no luchamos solo por Coronel de Maule, luchamos por un Cauquenes, por un Cauquenes justo. Nada más que eso. Buena, Victoria. Maximiliano, ¿cuáles son tus impresiones con todo esto que, que acabamos de, de ver y escuchar? Claro, lo, lo mismo, si bien la, el escenario es súper preocupante, ¿no es cierto?, un escenario que, que nos preocupa, que, que con Victoria igual hemos compartido mucho más, ¿no es cierto?, y, y junto con el grupo coronel de Maule y otros grupos, nos duele, nos molesta, ¿no es cierto?, nos, nos genera un montón de emociones, porque nosotros cono, conocemos y hemos participado y hemos interactuado con el campesino, ¿no es cierto?, y con las personas que van perdiendo eh, opciones laborales, van perdiendo su estilo de vida, ¿no es cierto?, a raíz de, de las consecuencias de, de los monocultivos, de las consecuencias políticas que no han sido planteadas de manera eh, apropiada, ¿no es cierto? Eh, estamos en un momento bien crítico, en un momento, ¿no es cierto?, de hartas discusiones, discusiones en relación al, al tema de la Constitución, ¿no es cierto?, discusiones porque hay elecciones de alcalde, muchos no es cierto aspectos políticos dando vuelta. Y es súper importante tomar conciencia de esto, y es súper importante el ejercicio que estamos haciendo hoy en día con los ciudadanos, o sea, con, con las personas que nos están escuchando, y en el fondo eh, le estamos exponiendo, ¿no es cierto?, de manera eh, científica a través del estudio, ¿no cierto?, de, de Mauricio, eh, el estado actual real del río, y ¿no cierto?, a partir de qué elementos se genera, ¿no es cierto?, esta sequía, y el saqueo que nosotros planteamos, ¿no es cierto?, los, los que somos eh, participantes de grupos, ¿no es cierto?, eh, más activistas en relación a, a, a las tomas de agua que tienen algunas empresas, ¿no es cierto?, viñeteras. Entonces es súper importante el ejercicio de ser conscientes, de fiscalizar, ¿no es cierto?, de, de, de, de, de que en el fondo cuando se, se establezcan políticas públicas estén conscientes, ¿no es cierto?, de que nosotros sabemos lo que está sucediendo, sabemos lo que pasa. En, en relación, yo, yo también tengo súper claro que, por ejemplo, Mauricio y otro otros investigadores, ¿no es cierto?, han expuesto esto a, a senadores, a diputados, ¿no es cierto?, para asesorarlo en cierto sentido para que ellos tomen algunas decisiones y esas mismas decisiones eh, siguen siendo similares. O sea, se habla en Chile, por ejemplo, eh, menciona Mauricio el tema del carbono neutralidad, ¿no es cierto?, la carbono neutralidad que en el fondo implica un montón de plantaciones de, de pino eucalipto, cualquier eh, monocultivo, cualquier plantación, ¿no es cierto?, porque en el fondo eso se ve a través de un satélite y se ve que está todo verde y maravilloso, ¿no es cierto?, sacará las mediciones, que se yo eh, Pero tampoco, ¿no es cierto?, se hace el análisis de lo que implica en el gasto y en la emisión, ¿no es cierto?, que genera, este, este giro y estas vueltas, ¿no es cierto?, que dan la, las plantaciones y las cosechas permanentes de, de pino y eucalipto ¿no es cierto?, en el fondo, ¿qué es lo que genera eh, fabricar papel? A través, ¿no es cierto?, de, de la pulpa que sacan, ¿no es cierto?, lo, los bosques, el traslado de, eso, de esos materiales, ¿no, es mm. ¿no es cierto?, eh, la movilización, el barco que lo lleva a China, lo, lo, lo que genera, ¿no es cierto?, la erosión, la pérdida de agua. Todo lo que genera, ¿no es cierto?, eh, ese bosque que tiene un fin productivo y no un fin ecológico. Porque finalmente, ¿no es cierto?, no tiene esa plantación un fin ecológico, tiene un fin productivo. Entonces, esa discusión es importante que nosotros como ciudadanos la tengamos, ¿no es cierto?, y en algún momento también podamos plantearlo, también podamos saber por qué vota un, un, un político en relación, ¿no es cierto?, a nuestro territorio. Al menos yo, ¿no es cierto?, desconozco la labor que va a tener el gobernador regional o la gobernadora regional, no sé, ¿por porque aquí hay algo que, de cambiar la matriz productiva de una región, no podemos ser una región eh, extractivista eternamente, no podemos sacar jugo de uva y sacar eh, pulpa, no sé, para hacer papel y, y, y cajas de cartón, en algún momento fabriquemos, no sé, todas las cosas, en algún momento generemos productos con valor agregado. General, eh, Gracias Maximiliano por, tu, por tus apreciaciones, está súper eh, desatado el tema, está súper rica la conversación, se ha integrado un montón de gente a la transmisión y han llegado muchos comentarios, voy a leer re, re, rápidamente los comentarios y vamos con, la, con, con las apreciaciones de Mauricio Jesús, por, Jesús Hernández nos dice, buenas tardes, eh, gran tema expuesto acá, que salga a la luz el conflicto forestal en Cauquenes y cómo han transformado el ecosistema en un, de, de un lugar rico en vertientes y ríos llenos de agua a un lugar que espera la lluvia para volver, para ver volver al río, y que lástima, y que lástima que peces y anfibios no caerán de las nubes, además de todo ser vivo que se ha visto afectado. Gracias Jesús, eso igual nos no, no recuerda que eh, aquí tenemos un problema que. Chile se caracteriza por ser un país con economía extractivista y esto está documentado que genera conflictos en las comunidades. Si a esto le sumamos el cambio climático, exacerba esos conflictos. Entonces es súper importante que vayamos conversando esto. Julia nos dice, llama mucho la atención de que a pesar de todos los estudios que se han realizado, porque hay muchos investigadores tratando de evitar que siga aumentando la sequía, nadie se hace cargo, las autoridades hacen vista gorda y no toman carta en el asunto. Incluso peor, siguen permitiendo que lleguen las empresas. Es triste que las personas que han vivido toda su vida en la tierra tengan que adaptarse a la llegada de estos monocultivos. Los agricultores no tienen dónde llevar sus abejas. Eh, y ahí se corta el comentario, que no nos gustaría leer el resto. Mauricio dice, pregunta para Mauricio, ¿sería mucho el riesgo para el acuífero en el escenario de no establecer regulaciones, ponerse a hacer muchos pozos profundos dentro del contexto de escasez hídrica en las zonas rurales, Ricardo comenta, Hondurraga saca 4 millones de litros en 24 horas, 79 litros por segundo, mientras el frente de la población Loyola y el Boldo Chico, los vecinos no tienen agua en estos momentos, o sea, 5 kilómetros de la plaza de Cauquenes. Eh, Ricardo nos comenta bien Vicky y Max, bien, excelente punto, cuando para esto DGA no funciona, Claudia nos dice: microindustrialización para generar valor en productos tradicionales y comercializarlos en mercados de proximidad. Con eso potenciamos las economías vinculadas a los alimentos. Uf, me cansé. Mauricio, eh, por favor, tus apreciaciones y responder todos estos todo este comentarios. Sí. Bueno, primero que nuevamente qué rica conversación. Eh, insisto, yo voy hace muchos años a Cauquenes y escuchar a todas estas personas que viven ahí eh, me, me da placer, me produce mucho estímulo también. ¿no sea, es uno como investigador tiene que encontrar motivación para dar de ayudar a la, a la gente, si ese es nuestro rol. Eh, mira, eh, yo creo que a ver, primera cosa, el caso Cauquenes... Eh, es un tema, es un ejemplo de lo que está ocurriendo en muchos lugares de Chile, o sea, eso hay que ser bien realista ahí, que es un tema de modelo nacional, yo, así como estuve en Gauquénes, también estamos estudiando Petorca, un caso más dramático en, en muchos sentidos, por ahora, eh, y también he estudiado cosas, de, estamos estudiando Trancura, Lumaco, territorios que, son, que también tienen, y, y hay un denominador común en todos esos territorios, que es... Eh, una ausencia, ¿cómo decirlo?, colectiva, de, de, de visión colectiva en torno al recurso hídrico, ¿ya? Y ahí hay un tema que lo tenemos que conversar y lo vamos a hacer en la, en la, en la nueva constitución, o también tiene que tener fe en, en lo que pueda salir de eso, ¿ya? Eh, pero que por otro lado puede poner en jaque un modelo que sí ha sido exitoso para muchas personas y también ha generado empleo, o sea, no hay que, no hay que olvidarse de que los monocultivos también han generado ciertos beneficios, pero, eh, claro, pero al chancho no, ¿cierto? Yendo en palabras así más okay. coloquiales, eh, no. Pues, ta, ta, por eso nosotros lo que planteamos no, no es que desaparezcan, eh, digamos, los monocultivos, sino que se hagan de una manera sustentable en un paisaje eh, multifuncional, ¿no es cierto? Eh, y que permita eh, garantizar... La, la recarga, por ahí voy a ir respondiendo poco a poco eh, por ahí preguntaban el tema de, lo, de la recarga de acuíferos, sí, pues yo, yo creo que hay un riesgo súper grande, o sea, ahora en esta lluvia grande que hubo, eh, se va a recargar harto, pero igual la, mucho va como vi las foto ahí, la, la lluvia escurre y se va, se va al mar la mayoría, porque el suelo se satura el mismo acuífero se llena y después, si es que tienen 10.000 pozos sacando agua se va, se va a vaciar sí o sí eh, rápido, o sea, eso va a ocurrir si es que no hay una, un balance en el largo plazo, un balance, de hecho, por ejemplo la legislación no está implícito el cambio climático o sea, todas estas proyecciones que yo les conté no están en los diseños de obras de drenaje ni de riego, ni nada ya, o sea, aquí están trabajando con el histórico antiguo, bueno, ahora se modificó un poco con la sequía, pero, pero no están las proyecciones de cambio climático, eso sea, no está en la legislación, es algo que estamos empujando también a la, la, ley, la nueva ley de cambio climático eh, y volviendo al, al tema, pero ¿qué hacemos? Porque que, a mí me gustó mucho un comentario de Claudia ahí. Eh, yo una de las cosas que, que, que me gustó mucho de Cauquén, que recuerdo, y que tiene que ver con la, la tradición campesina, con, con, con, mostraba la foto ahí de, la, de, la viña, de las viñas de secano, las típicas viñas país con, que se cosechan a mano, ¿no es cierto?, sin mecanización. Eh, yo lo que, vi, lo que he visto en Cauquén es que hay, hay varios productores pequeños eh, que sí le estaban tratando de dar un sello un sello a, a, la, a la uva, al vino que salía de Cauquenes, ¿no es cierto?, una especie de terroir, eh, como lo tienen en Francia, por ejemplo, donde se le da un valor agregado, donde no es necesario, no sé, vos, producir, qué sé yo, 15 toneladas por hectárea o 12 toneladas por hectárea de uva, que requiere mucha agua, sino que se, se hace de manera de secano, lo más se complementa con un poquito de agua de riego, se eh, sacan 5.000 kilos, 5 toneladas, pero el producto, claro, en vez de hacer un vino a granel, eh, que se exporta al por mayor, como lo hace la grande empresa, se genera un vino de calidad, una botella que vale, no sé, pues 10 mil, 12 mil pesos en el mercado, y que, y que hay gente que la compra, porque tiene una singularidad de ese terroir. La tierra es muy rica ahí, y hay muy buenos enólogos. Entonces, pues, es un ejemplo de cómo lo mismo podría pasar con las abejas, lo mismo podría pasar con otros productos agrícolas, agroindustriales, que podrían eh, generar oportunidades de diversificación de empleo sin eh, derrotar, o sin malgastar, digamos, el recurso hídrico como se ha hecho ahora con las plantaciones y, la, y con los eh, monocultivos de, de viñas industriales. Eh, yo creo que eh, esa adaptación de la sociedad es algo que, que la población debería, ojalá, ser ayudado por, por algún instrumento estatal, pero como Corfo hay proyectos para eso, pero también te, te, te llama mucho a, a iniciativa personal, o sea, tiene que haber un tema de convicción, de querer arriesgarse eh, y avanzar en ese camino. Como yo he conocido a varias personas allá, que lo han hecho. Entonces, ahí yo veo, veo como espero ver todo el gris y negro, ¿no es cierto? Trato de mirar eh, dónde están las posibles soluciones, porque como les digo, así como va la sequía, las forestales no les, va a llegar a un punto en que ya no les interesa plantar ahí, porque simplemente no hay suficiente agua para, para que el pino genere biomasa, no va a ser rentable. Eh, ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Vamos a seguir sacando el acuífero hasta que se agote como el petorca? ¿Y después la gente va a tener que tomar agua en, en, en bolsa? No, po, ¿no es cierto? La idea es que ese territorio sea resiliente y esté preparado y pueda diversificar y funcionar con menos agua. Eso es un poco lo que creo yo, escuchando un poco los, los, los comentarios ahí de, de las personas. No sé si quieren que diga algo más, pero a ver, que quedaron más comentarios? ¿eh? Sí, eh, claro, sí, sí. si hay algún otro comentario pues, puede responderlo, si no eh, podemos pasar con las con la palabras de, de Victoria y Maximiliano. Eh, solamente, agregar, solamente agregar que, bueno, to, todo lo que estamos viendo es el, el, el efecto de una economía extractivista, o sea, extractivismo significa conflicto en las comunidades y significa, y significa que la, la, la, la, los ánimos van a estar muy caldeados porque... Eh, estamos viendo familias que no tienen para, para eh, dar de beber a sus animales y estamos viendo que al frente suyo hay una empresa que alguien se está haciendo millonario con cientos de litros al día entonces son, son realidades demasiado chocantes que, que generan estos conflictos y el cambio y, y climático estamos... viene a potenciar esto y, y aumentar el problema Vamos a leer rápidamente los comentarios y vamos con, con eh, Victoria Maximiliano y después nos pasamos a la despedida porque ya llevamos 50 minutos. Eh, Claudia dice, saludos desde Puerto Montt, Rodrigo dice, el río no espera eh, las lluvias para volver a correr, espera que terminen de regar las viñas y milagrosamente vuelva el agua, no es sequía, es saqueo. Ricardo nos dice, las empresas no respetan el cauce ecológico, 116 litros por segundo, ¿cómo pueden tener tantos derechos otorgados y otros por otorgar, se vienen más proyectos extractivos de fruta y vides. Jesús dice, también tiene relación directa con las raíces de los árboles, que parte desde la cima misma, invadida por pinos y eucaliptos de celco. Lo que antes estuvo lleno de árboles nativos y de 200 años o más. Julia dice, no generan trabajo y Oriana nos dice, el problema hídrico es también un gran problema social para la ciudad. Eh, así que vamos ahora con los comentarios de Victoria, Maximiliano cortito y podemos cerrar el programa en el tiempo presupuestado. Victoria está muteada. Bueno, en el fondo, profundizar, ¿no es cierto? La, la idea de la conversación de hoy era exponer un poco, ¿no es cierto?, eh, lo que realmente está pasando rescatar alguna idea fuerza, de acuerdo al estudio de Mauricio, ¿no es cierto?, que he podido leer, voy a contar como anécdota, primero yo me contacté con él y me envió el estudio en inglés, y yo no hablo inglés, pero traté de traducirlo con, con Google como, como loco, y seguí ahí, ¿no cierto?, insistiendo, eh, pero, pero, ¿no es cierto?, dentro de la, de, del estudio, como idea fuerza, ¿no es cierto?, planteé que seguimos el mismo camino, entre el año 2037 y el año 2050 tendríamos río seco, ¿no es cierto?, eh, pensemos lo, lo que eso implica no es cierto para cualquier sociedad, cualquier sociedad no es cierto dentro de lo que conocemos se funda en las inmediaciones de un río, por lo que implica ¿no es cierto? asentarse en un territorio y poder tener agricultura. Ahí también no es cierto están los alimentos, está la importancia de los alimentos y las tradiciones. Como hay harta gente viendo aquí no es cierto en Cauquenes, antes pre pandemia. Teníamos, ¿no es cierto?, a esta altura del año otoño, gente que vendía, por ejemplo, changle Gente que vendía, por ejemplo, eh, mote, que traía sus tortillas, ¿no es cierto? Eh, a lo mejor más, más en el verano, en esta misma época, aparecían los tomates rosados. Eh, aparecía el maíz de la zona. Entonces, en el fondo... Eh, es una pena hoy en día tener que, que buscar y, y buscar y consultarle a la gente de dónde vienen los, los, los maíces y decir que tienen que buscar maíz a San Javier para hacer humita. ¿No es cierto? O, o, o a lo mejor que la generación que viene no conozca el changle. O que, o que a lo mejor eh, como dice Mauricio, como hemos conversado hoy, ¿no es cierto? Tengamos que comprar agua embotellada. O sea, Da importancia al consumo humano, da importancia, ¿no es cierto?, a la escala de nosotros, o sea, de las personas de los que vivimos en un territorio. No no necesariamente, ¿no es cierto?, que, que el territorio pase a ser de una de un, de, de, de un extractivista, ¿no es cierto?, de la, la gran empresa, ¿sí? Ahí no hay riqueza, no hay riqueza, ¿no es cierto?, si se instala una viña gigante y cosecha con máquina. No hay trabajo ahí, ¿no es cierto?, eh, no hay trabajo, si eso implica muchas veces que baja el costo o, o, o, o se pierde en terreno, no sé, que son de viñas de secano, donde hay vendimia que genera trabajo, no sé, donde se produce vino, donde hay un compartir de saberes también, porque cuando hay una vendimia, no sé, de una fiesta acá, eh, una fiesta, eh, viéndolo como algo bonito, hoy en día las fiestas se ven como algo negativo, no sé, después de la pandemia y con el tema del encierro y todo lo que nos propone. Eh, entonces no perdería ese tejido social, no sé. Yo lo planteo no solamente como una persona que le interesa el medio ambiente, también lo planteo como una persona que le interesa lo social, que, que, que le interesa el tema de, de conversar con los vecinos y de que no se pierda eso que yo no conocía, o sea, eso que yo iba conociendo andando en bicicleta, conversando con ellos, comunicándome con ellos en el verano. Tuvimos la suerte de poder reunirnos para hacer unas humitas con distancia social y más y todas las cosas necesarias, ¿no es cierto? Hicimos una aumita y compartimos y vimos eso, lo plasmamos, y yo creo que muchos de los que están viendo también han visto eso, la pérdida, no sé cierto? Hoy día con un chaleco de lana que es lana de dos cancer. ¿No es cierto? Entonces, no, no perder esos productos locales, no perder esa riqueza, ¿no es cierto?, del, del, del territorio no entregar nuestra riqueza, no entregar nuestras tradiciones. Yo la estoy descubriendo, porque a lo mejor no tengo esa riqueza familiar, ancestral, ¿no es cierto?, de, de, de los apicultores coronel de Mable, de los tejedores de, de, de otro lugar, ¿no es cierto?, las tejedoras de calcetines, que sé eh, Pero sí, ¿no es cierto?, tratar de, de conservar eso, y para eso necesitamos el río, para eso Super. necesitamos cuidar el río. Eh, Victoria, volviste, justo volviste, a ver, ¿podrías darnos tus tu impresiones ya para ir cerrando el programa? Sí, no, la verdad es que eh, todo lo que se ha tocado hoy día ha sido súper interesante, pero eh, siento que eh, no estamos muy conscientes y aún falta mucho por averiguar. Por ejemplo, eh, yo igual tenía una pregunta para Mauricio, ¿Qué pasa con los grandes tranques? Porque estas viñas ya no están satisfechas con la extracción de agua solamente para el riego, sino que ahora están optando por hacer grandes tranques y aparte de regar sus viñas, eh, huertos de aranda, no hablo de harto, no hablo solamente de viñas, eh, están optando por hacer tranques, tranques grandes que están secando nuestro río aparte de, de todo lo demás. O sea, ¿qué pasa con estos grandes tranques que en realidad... Por ejemplo, Viña Santa Carolina, que es la que está ahí en Coronel de Maule, tiene un, un tranque que de verdad es, es gigante, ellos extraen agua del río de manera deliberada, este motor funciona 24-7 porque nosotros eh, como agrupación hemos ido de día y de noche a ver si el motor está en funcionamiento y de verdad que las 24 horas del día está en funcionamiento. O sea, el, el único periodo en el que ellos se detienen es en invierno y en tiempo de vendimia. Y en vendimia que en, en verdad estas empresas no entregan ni siquiera empleo a la comunidad, porque todo lo que hacen ellos lo hacen con maquinaria. Entonces, eh, ¿qué pasa con estos tranques? Porque al fin y al cabo nos van a secar el río. O sea, se viene un proyecto gigante en Huetque, eh, viene hace 11 años este proyecto, ya faltan muy pocas firmas para que se pueda autorizar. Y se habla de un tranque de riego, un tranque que nos va a secar el río y de ahí se va a distribuir agua para la comunidad. Mm, sí, igual, igual solamente recordar. Que eh, recordar que Mauricio es eh, eh, eh, investigador de, del cambio climático, entonces no sé qué tanta información tenga sobre, sobre el tema del tranque. Puedo, puedo dar una opinión, nomás eh, uh -huh. pero, periférica, en el fondo. A ver, primero que nada, acuérdense que en el ciclo hidrológico. El río es como la punta del iceberg eh, de, todo lo que, de todo el agua que está dentro del territorio, ¿no es cierto? Hay mucha agua en el suelo y mucha agua en el subsuelo. ¿ya? Entonces, si tú haces una, una obra como un tranque, en cierta manera vas a generar un reservorio, eh, pero no va a ser un reservorio compartido, va a ser un reservorio para el que hizo la obra, y para un fin productivo específico. Entonces, eh, sí podría generar un desbalance si es que no está bien dimensionado el, el tranque, con respecto a la cantidad de agua que provee la cuenta. No tengo idea, yo no, ahí no, no sé cómo fue el diseño, me imagino que, que los especialistas habrán hecho un diseño, eh, hay, no sé, hay reglamentaciones que deben seguir para eso. Eh, el tema, yo creo que más que el tranque per se, o los tranques, que pueden ser un problema si es que el diseño no está bien hecho, es el hecho de, de hacer tranques. Más que el, la obra, estoy hablando del concepto de hacer tranques para sostener un, un sistema de manera artificial. ¿ya? Eso yo es lo que cuestiono como estrategia eh, de manejo del recurso hídrico en Chile en general. ¿ya? Pasa lo mismo en Petorca, tú vas, está lleno de tranques gigantes para los paltos, eh, y la gente no tiene agua que tomar en la, en la ciudad, no tienen agua que tomar ahí, no, no, no, tienen, no pueden ir al baño, ¿ya? Tienen que hacer, ir en bolsa. Entonces, eh, yo creo que es un problema más de fondo que el tranque per se, es un problema de que la política, la estrategia que lleva el gobierno no, a mi mi juicio no, no está bien diseñada porque eh, es lo que hemos hecho en los últimos 30 años que se hace en base a la hidráulica que es un estanque le da agua a un sistema, desde la ingeniería dura, y yo por eso no creo que esté mal diseñado desde la ingeniería, eh, sabemos bien hacer eso. Lo que no tenemos idea es cómo funciona el ciclo hidrológico que tiene las personas, que tiene los ecosistemas, que tiene al suelo. Y esa ausencia de conocimiento o de, o de, de entender el ciclo hidrológico como un todo, eh, es lo que, lo que ha generado estas políticas de tranques que, que yo no comparto y muchos de nosotros investigadores no compartimos. Que creemos que eh, es la causa del problema. Es una de las causas, al final. Mm. ¿Mauricio? ¿Y, Mauricio, y si existían políticas públicas de restauración ecológica, ¿hacia qué deberían apuntar desde tu punto de vista? Eh, a ver, hay, hay varios... Punto importante, ¿eh? Eh, yo creo que eh, se debe regular, o sea, hay, hay dos caminos, uno es el agua, yo hablaba de esto, de, de lo que tienen en California, de, de que el, el, el agua que tú extraes tiene que ser proporcional o estar en un nivel adecuado con respecto a lo que se recarga, o sea, si yo en mil, y eh, se recargan, qué sé yo, mil milímetros, digo, y se recargan 700, 300 milímetros, 400 la idea es que tú ocupes esos 400 milímetros, que son 4.000 metros cúbicos por hectárea, y eso te puede sostener un cultivo de viña bien manejado, con alta tecnología también. Eso estaría bien, pero si tú, claro, si tú tienes miles de hectáreas de eso, y pones paltos, por ejemplo, que consume 10.000, o, o una uva de riego, una uva vinífera, pero para generar alto volumen, ¿ya? A, gran, a gran, grandes volúmenes, para hacer uva barata... Eso requiere mucha agua y ahí no, no da el balance. Eso por un lado. Y para el tema de restauración, yo eh, creo que falta mucho camino. El tema es que restaurar el bosque nativo es muy complejo porque está muy degradado y yo creo que se requiere un esfuerzo súper importante, eh, si no... Súper importante en términos económicos, porque lo más caro es restaurar el suelo en términos de restauración. La tierra... Cuando tú se, se te va la tierra, ustedes, no sé si los agricultores ahí saben, que los lugares más, más degradados ellos van a hacer un hoyo y está duro como piedra. Ya, ahí, ese, ese duro como piedra, si uno va arriba del cerro o en el lugar donde queda bosque nativo y hace un hoyo, eso duro como piedra lo encuentra dos metros abajo, de, abajo, de abajo el bosque. Lo que ocurrió es que sacó el bosque, dos metros de suelo se fueron y llegamos a la parte del sustrato que es más duro. Entonces, hacer vida, hacer algo ahí es muy complejo y restaurarlo es muy difícil. Es algo de largo plazo, Te fija, va a tomar 50 años restaurar un, un ecosistema eh, para que esté funcional y, y pueda proveer los servicios. Entonces es una política que va más allá de una política puntual, es un tema de educación, es un tema de enseñar a los niños, es un tema que, va, que, que es como pensar en mi, no, no mi hijo, en mi nieto, Te fija, y eso hay que empezar a hacerlo desde ya Y ahí hay temas de educación también, yo creo que es súper importante la educación ambiental eh, en los más jóvenes. Que ha cambiado so, un poco la, la visión, uno escucha a ustedes que son jóvenes o otros, yo soy de, como en el limbo, pero um, la gente de mi generación hacia abajo en general es, es bastante más consciente del medio ambiente que la gente de mi edad para arriba, digamos, que, que, le, que, que nos vivió con eso, con el conocimiento, con la cultura del medio ambiente. Claro, sí, es que, y por eso mismo tenemos el fenómeno Friday for Future y todo, que, o sea, tenemos las nuevas, las nuevas generaciones que ven que nos le está quedando mundo, literalmente, o un mundo es. tapado en plástico. Eh, ya nosotros le habíamos prometido a Mauricio que esto no duraría más de 60 minutos, ya le he quitado cuatro minutos de su tiempo, así que para empezar a cerrar, Maximiliano, te vamos a pedir que. En un minutito, de tu mensaje. Imagínate que toda la gente de Cauquenes te está viendo. Así que, a nombre de tu organización, porque lamentablemente Victoria parece que tiene una conexión inestable, entrega, entrega tu mensaje, por favor, para ir poniendo el rechazo. Sí, no, súper contento. Vi en algún momento que teníamos una cantidad de, de personas viendo, muchos de, de Cauquenes, de otros lugares, vienen quietos todos, ¿no es cierto? Eh, conversen de esto. O sea, en el fondo trajimos, o vino Mauricio, ¿no es cierto?, que, que un investigador, Juan Pablo, igual ha participado, ¿no es cierto?, en varios movimientos, nosotros el coronel de Mable, pero este tema no es nuestro, es de todos, o sea, es de, de los que lo están viendo, es de, de, de la empresa, y empezar a, a, a generar cambios, a poner este, este tema sobre la mesa, que sea algo, ¿no es cierto?, eh, eh, prioridad, esta es una prioridad. ¿no de, porque, porque como dice Mauricio o sea, para que se genere un cambio que viene en varias generaciones eh, o sea, de, es, es algo que va mucho más allá no es cierto, del interés personal, es algo que va mucho más allá, es, es, es algo ético que tenemos que hacer ¿no es cierto? hoy en día en relación al planeta que somos los mismos seres humanos los que hemos generado todos estos cambios climáticos particularmente no es cierto, acá en, en nuestra zona con la plantación no es cierto, de excesiva de eh, de, de bosque, ¿no es cierto?, o, o plantación de pino y de palito, y hoy en día, ¿no es cierto?, lo, lo que están generando la, la grande viña, ¿no es cierto?, que en el fondo, eh, como, como plantea, ¿no es cierto?, Mauricio, si esto viene con, con, con un enfoque técnico podría llegar a funcionar, ¿no es cierto?, pero, pero en el fondo hoy en día el, el, el río no da para más, ¿no es Hoy en día lo, lo, lo, lo que tenemos que pensar es cómo, es cómo lograr que esto se vuelva eh, resiliente, ¿no sé Como el concepto que ocupa eh, Mauricio, de ir recuperando, sí. ¿no es cierto? Eh, el valor que tenía antes, ¿no es cierto? La, la tierra, o, o lo que teníamos ¿no es Antes de acá, en, en la zona. Eso. Sí. <risa> esperar que, que, esperar que, lo, que lo replique, ¿no es cierto? La, la gente que, que lo vio, esperar, ¿no es cierto? Que que sea un tema de conversación en distintas mesas también. Voy a leer brevemente unos comentarios y vamos con las últimas palabras de, de Mauricio. Eh, eh, Julia nos dice, estos proyectos de tranque dicen, entre comillas, que es para la comunidad, porque claramente puede que tenga otro fin. Ricardo nos dice, un durraca cosecha de noche, con maquinaria y camiones de fuera, no se muestran de día, no cosechan con mano de obra humana. Uh, Valeria nos dice, los felicito, ah claro, este, este comentario de Javier bastante molesto por, por el tema de los, los supermercados llenos el día de hoy, sin aforo, gente mojándose fuera Valeria nos dice, los felicito por este conversatorio y gente bien preocupada por el medio ambiente y la falta de agua, felicitaciones Julio nos dice, muy bueno el tema, a tener presente para nuestra futura constitución Consuelo nos dice, Fernando Salinas constituyente, su está preparado en temas ecológicos, que la naturaleza se defienda por sí sola. Consuelo dice, los monocultivos de pino y eucalipto son bosques artificiales, que además de contribuir con la sequía del cambio climático, con un conductor de incendios, saludo y gran programa. Gabriela nos dice, es difícil concientizar a las masas eh, que por año no han entendido el daño del monocultivo para las tierras. Gracias a todas las personas por sus comentarios y por estarnos siguiendo durante esta transmisión, esta jornada. Eh, primero vamos con, con Victoria antes de que se, se pierda la, la, la transmisión y luego Mauricio. Victoria, tus últimas palabras, imagínate que te, te está viendo toda la gente de Cauquene, ¿qué es lo, lo que diría a todas las personas que te están viendo? No, primeramente las gracias, bueno, a ustedes por estar hoy día aquí, yo creo que ha sido de... de... De, de mucho aprendizaje eh, que Mauricio haya podido estar con nosotros enseñándonos quizás cosas que en lo personal yo no, no sabía eh, porque yo soy más de estar en terreno, me gusta más donde las papas queman, como dicen, y agradecer a la gente que se pudo conectar hoy, que pudo estar con nosotros, a los que comentaron eh, a, ayudándonos a hacer esto quizás un poco más didáctico eh, también invitar a la comunidad a que conozcan nuestras redes sociales a que nos acompañen quizás en el verano los que puedan. Nosotros salimos a limpiar los ríos, salimos a buscar eh, y cuáles son las empresas o las personas que están sacando eh, el agua de, de manera deliberada, no dejando que quizás la comunidad también tenga eh, quizás la oportunidad de, de aprovechar este río, quizás para poder regar, ya que sabemos que en las zonas rurales eh, la gente ocupa el río para poder regar sus chakras. Y, y nada, la invitación abierta de que puedan eh, interiorizarse en este tema, de que nos puedan ayudar con esta lucha. Eh, los invitamos a votar también porque es súper importante para que la nueva constitución esté establecido esto del ecosistema, de que podamos cuidar nuestro planeta y podamos hacer las cosas bien. Nunca es tarde para, para poder quizás cambiar de rumbo y, y hay que actuar ahora, ahora que estamos Así que eso, muchas gracias por la invitación. Gracias, Victoria. Mauricio, tus últimas palabras. Todo Cauquines te está escuchando. <risa> sí, no, nuevamente agradecer a cauquenes por todo lo que me ha dado. De, de, de, de, me han recibido muy bien siempre, todas las personas muy amables, no hay nada que decir. Es eh, un agrado, insisto, hay, hay mucho interés por, por conocer un poco la naturaleza de, de, de, de esa cuenca por las mismas personas a veces, ¿no? que quieren saber qué hay, qué está pasando. Eh, no, pero quizás quedarme con dos mensajes, ¿eh? Eh, yo veo esto, veo dos, dos caminos paralelos que se pueden cruzar, pero que tienen como trayectoria eh, un poco diferente, un, está el tema más nacional, ¿no es cierto?, De como de, de los lineamientos, de lo que viene la constitución, de, de, de, de, los, de las decisiones de cómo hacer un país más, digamos, más amigable con el medio ambiente, y en eso obviamente eh, hay una responsabilidad de todos, de votar, ¿no es cierto?, que es importante eh, escoger bien y, y, de, y, tener, y de creer también que uno puede cambiar las cosas. O sea, hace tres, cuatro años no, jamás hubiese imaginado llegar a, este, a esta instancia eh, y han ocurrido grandes cambios y, y que dan luces de que, de, que, de que se puede cambiar, digamos, lo que se ha hecho hasta hoy en día. Eso por un lado, ya, el, el, el que hay en el fondo es como el, el deber cívico de tratar de creer en, en que podemos cambiar las cosas a través de estos procesos. Y lo otro que quería hacer hincapié harto es en la resiliencia local, ya, eh, la investigación. Yo no soy experto en ciencias sociales, pero trabajo con hartos cientistas sociales y, y los estudios indican hacia, hacia esa dirección, que es bien importante, o sea, está lo que pasa a nivel país, pero al final lo que a ustedes les afecta es lo que les está pasando localmente, y es súper importante trabajar esa resiliencia local, ¿ya? Y eso no solo implica, obviamente, esta parte de constituyente que estaba hablando, sino que implica creer en, en, y ver alternativas productivas, ¿no es cierto? O de generar. En, eh, cuando digo producción no es extractivismo, ¿eh? lo que digo es generar opciones de riqueza o de desarrollo local, ¿ya? Y eso no hay que perder nunca el norte porque ese es el argumento al final que, que va a traer el bienestar a las personas. Y, esa, y ese es lo que tiene que ser pensado con un escenario de cambio climático, con un escenario de, de que va a haber menos agua, y que va a haber presiones que quizás no estén todavía claras, pero que van a existir, ¿ya? Y, y que ya existen, de hecho. Entonces, es, esa como resiliencia local no hay que perder lo que da la identidad el territorio, y, y yo creo que, voy a insistir, yo lo que he visto en Cauquenes, he visto modelos exitosos de, de, de gente que tiene viñas, no estoy hablando de gente extractivista, de consistorio, pequeños viñateros que usan, que tienen viñas de secano, productos locales, los chalecos que decía Maximiliano, las mieles, hay, hay una serie de, de cosas bien interesantes, Mira, voy a cerrar con una anécdota súper Ridícula, pero yo compro de estos ají baratos que salen como dos mil pesos, mil una botella reciclada. La compro de a tres o cuatro cada vez que voy a Cauquén, lo traigo a Santiago. Las cinco botellas las pongo cuando me junto con un amigo, cuando me juntaba con un amigo, la hacían chupete. Me piden sistemáticamente del ají, por dar una idea de, de, de cosas que uno no se da cuenta, que tiene un valor, se fija, y que, que pueden generar oportunidades que quizás no están viendo, y ahí creo que hay que tener imaginación. Así que eso nomás para no alargarme. No gracias nuevamente. super gracias Mauricio. Voy a leer los últimos comentarios. Eh, Cauquen eh, muchas gracias por habernos acompañado. Jesús dice, el monocultivo además contamina el agua por el uso de plaguicidas en nutrientes artificiales. Juan dice, felicitaciones. Excelente panel. Ricardo nos dice, Vicky, JP, Mauricio, Max, gracias por exponer las problemáticas de nuestro territorio. El río es uno solo, el territorio también. Sin agua no hay vida. Julio Venegas nos dice, felicitaciones y muchas gracias al panel. Un buen tema. Y Jesús nos dice, plantar nativo y cuidar lo que queda, diversidad y resistencia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han eh, estado eh, siguiendo. En este, en esta transmisión, esto ha sido un trabajo conjunto entre los defensores del río Coronel de Maule, que son la organización social que trabaja allá, el medio local Cauquenes Net, con Patricio que ha estado detrás de nosotros, manejando todo aquí, poniendo los comentarios, etcétera, sacándolos, poniéndonos, etcétera. Y eh, Mauricio, investigador de la Universidad de Chile, eh, investigador del cambio climático del Centro del Clima y la Resiliencia, CR2. Y eh, fundación Pongo, futura fundación Pongo para la comunicación del cambio climático. Porque el cambio climático no se trata de osos polares, se trata de eh, lo que pasa en los distintos territorios y está pasando en Cauquenes, va a seguir pasando... Y hay que prepararse. Así que muchas gracias a todos, a todas. Eh, no se salgan ustedes, por favor, de esta de esta página web. Patricio va a cerrar la transmisión y de forma que nosotros nos podamos despedir. Así que muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando. Y ojalá salga otro programa sobre el cambio climático en Cauquenes. Hasta luego. Chao. Sácanos del aire, Patricio.